Maravillas de Jesús, de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz Haré notoria su grande misericordia, solo por él hoy celebramos la victoria 60 años cumpliendo esta granción, gran el trabajo de las dorcas en la obra del Señor 60 años de victoria. Mujeres que aceptaron el llamado Afrontaron grandes retos para la gloria del Señor Siguieron las pisadas del Maestro Revestidas del poder de Dios, mujeres de oración Por la familia, por la iglesia, por las almas Esforzadas a Amando un corazón que sea sensible a su voz Por la iglesia, por las almas Esforzadas, anegadas, valientes en la fe Por la familia, por la iglesia, por las almas Esforzadas, anegadas, valientes en la fe Mujer, tu trabajo en el Señor no es en vano.